Señores, a dejar los millonarios. Vamos a pasar a esta muchachita. Alessandra MVP se guayó para los soberanos. ¿Qué pasó con Alessandra ahora? ¿Y hizo? por qué había que nominarla a ella? Ya darle algo. Bueno, dice qué? aquí, la influencer Alessandra Actun no estará en la, Actun, No estará en la gala de la ceremonia del premio soberano. Pese al servideo. Al servidor que, que hubo para así. <risa> <risa> Señora de Sandra quiere bailar todo, pero qué talento tiene ella, ¿eh? La influencia de Sandra no estará en la gala ceremonial de premio soberano, pese al cabildeo que El hubo cabildeo. para que así fuera y así lo supo más VIP. Desde hace unas horas ha corrido en los pasillos del espectáculo, que la ex esposa de La Para estaría entregando la categoría recién estrenada por Acroate, youtuber del año. Sin embargo, eso no será así. Alessandra desde hace varios días estuvo en cabildeo para desfilar por la alfombra de los premios. Ay, Incluso se dice que la misma hasta la prueba del... PCR contra coronavirus se realizó, pero al final su participación no fue acogida por la producción del premio. Yo veo que eso está mal que ella no vaya a dar ese premio porque ella es una, una figura pública de las redes. Sí, de, que debería estar ahí. Claro, merece estar ahí. Es modelo, merece presentar. Claro, presentar un premio. No que ella se ganó un premio, porque vamos a estar claros. Claro. Presentar un premio porque es una modelo y una de las más seguidas de este país ahora no es obligado que esté ahí tampoco no no es nada obligado pero tampoco no es obligado que no esté pero ahí hay miles ahí hay miles de mujeres que se han ganado más de puesto está ahí no a estar? través de los ¿Pero años ¿Pero por qué no puede estar pero porque no la pusieron a que es un show no pero sí, si no que si no está, está ahí el show no es ella para yo quisiera verla a ella entregándole un galadón a Don a Mozart puede ser, ser. ¿Eh? Se puede ser my Anthony eh, ¿Eh? Marc y, Anthony y no que pueblo, sé y que el pueblo le pida rec eso, recordemos eh. perdón recordemos que no sé si fue Marc Anthony o Jennifer Lopez que el, un, hubo una entrega de premio entre ellos dos y ellos se sí dieron un beso sí, en, la boca un, en sí, la boca sí, sí. un beso pero entonces si ¿sí se da un beso Jennifer Lopez teniendo teniendo amores con al en esos tiempos no desaparece y la mata sí. no que no puede hacer nada Ale, no, no, no no, no, no, ¿sí? eso pasa a los teca no sale al otro día ¿Oíste? Ale no rodríguez no le hizo teca. nada a marcante ni cuando ellos se dieron el beso ¡Ay no, yo pienso tú perdusas, tú yo tú pienso tú que tí. deben darle la oportunidad no tanto a ella también sino a cualquiera Hay de las figuras que